bienvenida a todos. ¿Querés, Mario, que vayamos avanzando con tu presentación? Como Yo, mientras eh, sigue entrando gente, les voy a contar que Mario es ingeniero agrónomo, él es egresado de la UBA y tiene hecho su doctorado en la Universidad de Almería, España, él es doctor en Agricultura Intensiva y Cultivos Protegidos. Y bueno, desde que ingresó a INTA en el año 86, se ha desarrollado en cuestiones hortícolas, ha coordinado proyectos regionales, nacionales, es miembro de CAPA, que es el Comité Argentino de Plásticos para la Producción Agropecuaria, y ocupó el cargo de director de INTA Bellavista desde el año 2003 hasta el 2016. Bueno, Mario sigue trabajando como investigador, ahora actualmente en el IPAS Pampiano, y bueno, eh, hoy tiene para contarnos una, una novedad sobre plásticos, eh, sobre túneles bajos modulares, plásticos, y bueno, Mario, si te parece, eh, empezamos. Este, muchos amigos de muchos años de trabajo, bueno... Eh, me toca hoy contarles un poquito qué estoy haciendo en este momento, eh, que, digamos, he vuelto al ruedo en cuanto a la parte de investigaciones. Eh, estoy trabajando en el Pampeano, Pampiano, eh, y bueno, mientras estuve en los largos años de investigador en horticultura, había una cosa que siempre me quedó, que eran los... Uh, digamos, los túneles plásticos, porque eh, para poder abrir y cerrar, para poder ventilar, hay que agacharse y agacharse mucho, ¿no? Y bueno, entonces, me, muchos, evidentemente, muchos investigadores trabajaron eh, la gente de plástico viendo qué tipo de plástico se podía adecuar, si hacer plástico perforado, eh, después, bueno, eh, las mantas térmicas que le decían o oh, oh, pao pao, malla antihelada, bueno, toda una serie de, de cuestiones de cómo poder llegar a ser para que el productor o el operario no se tenga que agachar tanto. Y eh, entonces cuando llegué al IPAF, me encontré con un equipo de investigadores que eh, no necesariamente son ingenieros agrónomos, sino eh, diseñadores industriales. Ustedes ven ahí en eh, la pantalla los nombres de Edurne Batista y Sergio Hernández Justianovich esos son diseñadores industriales. Después el resto del equipo, bueno, una socióloga, Luciana, eh, un ingeniero mecánico, Fernando, un, una técnica de campo que es María Laura Tablada, y Pablo del Mazo, el extensionista que nos va conectando con eh, todo el entorno donde estamos trabajando, que es en Florencio Varela. Pero eh, dentro de este equipo me presentaron un proyecto que había quedado ahí archivado, que era sobre hacer eh, un, un tipo de túnel en el cual el operario, el productor, no se tenía que agachar. Cuando me dijeron esto dije, oh, qué bueno, que no se tenga que agachar, eso ya podemos llegar a, a verlo. Eh, esto pertenecía a una tesis de grado de dos diseñadores industriales eh, con esto se recibieron lorena wozniak y miguel pagliaro y eso quedó ahí archivado se hizo una prueba inicial y me lo mostraron y yo dije bueno esto tenemos que verlo como lo hacemos eh, hoy están acá dentro de la reunión muchos amigos del CAPA, que se los mostré a ellos como para decir, bueno, eh, podemos llegar a financiar esto, y bueno, ellos, después de discutir bastante, discutir en un buen sentido, ¿no?, de intercambiar ideas, y bueno, me aprobaron el proyecto. Este fue el esquema inicial que tenían los uh, tesistas como para presentar, ¿eh?, todo muy lindo, vemos todos los arquitos bien separaditos, eh, el tema era que eran tres alambres con unos broches que sujetaban el alambre con el arco y a su vez esto sostenía al polietileno y con esto uno podía hacer en forma de acordeón eh, sin tener que agacharse para abrir o para cerrar, ¿ven?, estas fueron las primeras figuras, esto es del año 2013, ¿eh? que vemos cómo era cerrado, eh, cómo era sí, totalmente cerrado, cómo es totalmente abierto y cómo se podía llegar a manejar. Hasta un niño caminando podía llegar a hacerlo. Dije yo, qué fantástico. Bueno, esto parece fantástico cuando es chiquitito, pero cuando hay que hacer... Eh, 100 metros de lomo y eh, medio del cultivo, ya las cosas se empiezan a complicar. Y lo que yo les voy a ir contando hoy es un poquito cómo fuimos traba trabajando con esto, a qué conclusiones ya llegamos y qué es lo que nos falta. O sea, esto no es algo que yo les voy a decir, eh, señores, eh, ya está eh, esto, ya está como. No, eh, esto está todavía en estudio, esto es un desarrollo de un sistema. Es una alternativa más que. Estamos teniendo para eh, poder aliviarle el trabajo, un poco así decirlo, y mejorarle el trabajo al productor en el tema de túneles. La pieza, pieza fundamental, la pieza de diseño es esta: esta es eh, que está en, a su vez en rediseño, porque todavía esto. Estamos encontrándole, dándole la vuelta ¿eh? Eh, en cada uno de los aspectos. Esta pieza lo que tiene es, por un lado, el lugar donde engancha el alambre, que está la apertura de un lado y el otro lado al contrario, como para que el alambre pase por el medio. El lugar donde va el caño de polietileno que hace a la vez de arco, y después, ¿dónde va el plástico? Y con esta otra arandela es cómo se cierra el plástico. Vemos cómo termina de cerrarse el plástico. Ya. Esta es la pieza que en la, para hacer la tesis los muchachos la hicieron con una impresora 3D. Pero nosotros, para hacerla en el campo, se tuvo que hacer una matriz y se tuvo que inyectar. ¿Eh? es un proceso eh, de trabajo de fabricación ya de piezas. ¿Mm? Y este es el sistema visto por dentro, ¿eh? o sea, los, ala los tres alambres, las abrazaderas, el caño de polietileno ¿eh? y el polietileno que cubre y así podemos formar un túnel. Esta fue una de las primeras fotos. Y de todo esto que está acá hemos cambiado muchísimo. Porque esto fue prueba y error en lo que fue el desarrollo, en lo que está siendo el desarrollo de, de esta tecnología. Muy bien. Entonces, había presentado el proyecto al CAPA, el CAPA me lo financió nos lo financió, porque formamos todo un grupo, y eh, el objetivo fue evaluar ergonómicamente, agronómicamente, económicamente, cómo se comportaban estos túneles con respecto a lo que son los túneles tradicionales. Para eso teníamos que ver la parte de ergonomía que nos importaba, pero a su vez las partes específicas, porque estábamos trabajando con caños de polietileno, que caño de polietileno usamos. Eh, ver si la pieza se ajustaba bien o había que hacerle alguna rediseño. ¿Qué materiales usar para eh, inyectar las piezas? ¿Qué fin de cobertura? A ver si tenía inconvenientes, si tenían eh, otras virtudes. Y bueno, la rentabilidad de la inversión. Esto era lo que dijimos al comienzo y después fuimos encontrando muchas cosas más que ni, ni nosotros las habíamos imaginado. Para esto, en el 2018 planeamos un primer ensayo que llegamos tarde un poquito para hacer la evaluación agronómica, pero que ya nos dio bastante idea de las cosas como teníamos que seguir haciéndola. Eh, por un lado era eh, el caño. Ya en el primer ensayo en el, en el que hicieron los digamos los diseñadores, eh, la primera prueba, ya vieron que el caño de media pulgada no servía, tenía que ser de tres cuartos pulgadas, pero el de tres cuartos pulgadas que usaron, que era el de menor espesor, lo que se denomina un K4, se doblaba un poco. Entonces nosotros ya empezamos de un K6 en adelante, en 3 cuartos, pero K6, K8 y K10, que ahí vemos bueno cuál es el espesor de pared y cuál es la resistencia a la rotura que tiene cada uno de estos caños. Esta fue una de las evaluaciones que hicimos. La otra fue el material con el que se hicieron las abrazaderas, porque no conocíamos nada a ver eh, cómo se podría llegar a comportar. Entonces se hicieron toda una tanda en polipropileno, otras eh, en polietileno, eh, sin colorante, con colorante amarillo y con colorante negro, todas con aditivo anti-B. Y como fin de cobertura, se evaluaron polietileno cristal de 30 micrones, el de 50 micrones y el de 100 micrones. Y el de 100 micrones era térmico. Más o menos esto es para ver cómo era en el campo. ¿eh? Cada uno de estos módulos son de, de 10 metros. Y eh, ahí fuimos evaluando lo que eran abrazaderas de polipropileno, de polietileno, polietileno amarillo y polietileno negro. Y todo un, un surco con K6, otro con K8 y otro con K10. ¿eh? Y con los distintos eh, tipos de polietileno de cobertura. O sea que acá evaluamos plásticos. No pudimos llegar a evaluar el cultivo de frutilla de abajo porque entramos tarde con respecto a lo que era el túnel tradicional, pero igual se fueron viendo algunas cosas que nos sirvieron para el ensayo del año siguiente. Lo que veíamos, por un lado, es la parte de ergonomía, o sea, cuánto es lo que le llevaba a los muchachos a abrir los otros túneles tradicionales y cuánto era lo que llevaba a abrir o cerrar los túneles modulares. Y la posición. ¿eh? Tenemos una diferencia en la posición ¿eh? de unos cuantos grados que hace que uno trabaje un poquito más holgado. Y esto, y así es el sistema como para abrir y cerrar cada 10. Diez metros de túnel. Bueno, hasta ahí parecía todo bien. Después, eh, este Después vamos a ver que eh, un productor nos tapó la boca y nos dijo que tenemos que hacerlo de otra manera. Pero ya lo vamos a ver. Así es como comenzamos. Y, y ya teníamos una cierta ventaja en cuanto a tiempo. ¿eh? 130 minutos nos daba el sistema tradicional, 76 minutos el sistema alternativo para, con dos personas, abrir o cerrar el 100% de la superficie. Era un avance que más o menos es lo que nosotros queríamos. Después, las otras cosas que evaluamos, habíamos dicho que era una evaluación más que nada de plástico. El... Rígido y acá necesitábamos algo que sea un poco más plástico. Polietileno blanco lo que veíamos es que se ensucia y eh, se pierde dentro de todo lo que es el, el cultivo. El color amarillo se comporta muy bien y aparte no se ve muy bien porque estas fichas eh, se fijaron en la arandela de cobertura, es muy fácil de perder, entonces es muy fácil de caerse. Si tenemos una negra, se confunde enseguida con la tierra y el blanco pasa desapercibido. En cambio el amarillo eh, se puede llegar a ver muy bien y tiene muy buen comportamiento eh, mecánico y muy, buen, eh, eh, muy buena resistencia. Lo que eh, vimos también que en las... Uh, en las abrazaderas de abajo, necesitábamos colocarle un tornillo, ¿para qué? Para que no se moviera a lo largo del caño. ¿Por qué? Porque si se mueve a lo largo del caño, eh, lo que sucede es que deja de estar tenso el polietileno y nosotros lo que queremos es que permanezca tenso el polietileno dentro de lo que es el arco. Entonces esta ya fue una de las primeras modificaciones que tuvimos. La otra modificación es que el arco, que nosotros lo hacíamos llegar hasta abajo, solamente lo llegamos hasta la altura del alambre, un poquito por debajo. Esto es para que no se trabe al moverse tanto al abrir como cerrar. Con, el, con respecto a, a lo que es el espesor de pared, vimos que el K6 era el mejor, ¿eh? con un espesor de pared de 2,6 milímetros. O sea, caños de 3 cuartos pulgadas, K6. Eh, dejamos de lado el K4 ya de entrada y eh, vimos que el K6 es muy eficiente. El K8 y el K10 eran muy duros para poder trabajarlos. Y el eh, eh, polietileno, al final vimos que el de 100 micrones térmico tiene un mejor comportamiento mecánico, ya que tenemos que hacer ese efecto de acordeón. ¿m? Que eh, el polietileno cristal, tanto el de 30 como el 50, cuenta se rompe fácil a su vez como esto lo ponemos en julio y lo sacamos en septiembre octubre ese plástico como en ningún momento uno lo clava sino que solamente lo abrocha lo le pone eh, esa arandela para sujetarlo no se rompe entonces ese plástico se puede guardar y de hecho eh, nosotros tenemos plástico ya con dos años eh, de, de, de puesta en el campo, y hay plásticos que van a cumplir ya ahora el tercer año. ¿Por qué? Porque todo el verano se guarda. Es fácil sacarlo y es fácil colocarlo. Bueno, estas fueron las conclusiones del primer año. En el 2018 ya teníamos una visión, General un poquito mejor, otra cosa que no mencioné es el alambre, porque en el primer año nosotros trabajamos con alambre eh, eh, alambre dulce eh, galvanizado, pero que no se estira bien y se, se traba mucho. Así que ya después ya comenzamos a trabajar con alambre San Martín con un mejor tensado y, y con eso logramos un mejor corrimiento de todo lo que es la cobertura. Eh, sobre el ensayo que vimos recién de, del año 2018 sobre los mismos lomos se sacó la, la frutilla y eh, se colocó lechuga. Pero nosotros como habíamos comenzado en, en marzo todavía había bastante radiación empezamos con media sombra ¿eh? colocando media sombra y después seguimos en, a la mitad del cultivo quitamos la media sombra y pusimos eh, polietileno eh, acá vemos el mismo ensayo que teníamos antes, o sea, con media sombra y después ya con polietileno sobre los túneles. Esto comparado ya con eh, cultivo al aire libre, ya que el productor no puso eh, ningún, ninguna otra cobertura. Para esto no... Grande. estadísticamente sí es, eh, es significativo esto está dado en peso medio eh, por planta después de este se plantó otra lechuga eh, que a su vez al mismo tiempo se plantó en invernadero y eh, esto ya la plantación se hizo el 25 de mayo y, y la cosecha se hizo el 15 de agosto estuvimos 82 días. Eh, evidentemente, las plantas que estaban adentro de invernadero no estaban al lado. Eh, los resultados, estos son como ensayos exploratorios, ¿no? Eh, no pretendemos que sean estadísticamente del todo correctos, están hechos en campo de productor y eh, tienen, o sea, no. Tienen un margen de error bastante grande. Sin embargo, nos están dando una idea de cómo está siendo el comportamiento de este tipo de sistemas. Acá, acá eh, lo que vemos en cuanto a los resultados es que se tuvo un mejor rendimiento en eh, eh, lo que es eh, lo, el túnel que incluso en, dentro del invernadero, ya que dentro del invernadero se tiene el problema que después eh, vimos que tiene un contenido salino el suelo por el, por el uso de agua de riego continuo y no tiene, como tiene digamos eh, al aire libre, ya que en, eh, aunque sea en túnel también Recibe agua de lluvia y eh, entonces tiene menor contenido salino, y con eso se tuvo mejor rendimiento. Eh, aparte, eh, en esto son comentarios: eh, hubo una granizada de por medio que no dañó los túneles, pero sí dañó los invernaderos, con lo cual, un dato adicional. Eh, quedó eso, quedó ahí como dato anecdótico ¿no? como vuelvo a decir esto, esto no son eh, ensayos estadísticos hechos en eh, dentro de una experimental sino hechos en campo de productor y nos estamos basando muchos en este tipo de observaciones bien, hasta aquí fue todo con un productor el año pasado conseguimos con otro productor que vio los resultados del primer año y dijo yo quiero hacerlo bueno y nos ofreció hacer eh, tres eh, tres surcos de 70 metros cada uno él ponía su túnel tradicional y nosotros poníamos los tres eh, túneles modulares ¿Mm? con la cobertura de polietileno larga duración térmica de 100 micrones, La densidad de plantación seguía la misma, se plantó todo el 10 de marzo. Al 10 de julio aproximadamente se eh, colocaron los polietilenos. A partir del 19 de septiembre eh, se empezaron a cosechar los túneles modulares, y recién el 8 de octubre se empezó en los otros túneles. Fíjese que tuvimos 20 días prácticamente de diferencia en lo que es inicio de cosecha, cuando los precios son los mejores. Esta es una vista de lo que son los tres túneles modulares y al lado, de un lado y de otro, eh, los túneles tradicionales aquí está uno y otro esto fue después de una tormenta eh, por eso está un poquito embarrado todo porque se cayeron todo esto hubo que levantar estos túneles estos hubo algunos lugares donde también hubo algún problema eh, eh. Pudimos realizar algunas mediciones en cuanto a lo que es temperatura. Eh, el día 3 de septiembre hubo una helada, eh, una helada agrometeorológica, eh, donde al aire libre, a, esto es a 5 centímetros del suelo, teníamos una temperatura media de 1 78 durante el tiempo de medición, que fue eh, una hora aproximadamente, eh, con una temperatura mínima de 1.55. Pero adentro del túnel modular la temperatura mínima fue de 6.15. Y dentro del túnel tradicional de 1.55. Esto nos marca una diferencia bastante grande en lo que es el comportamiento térmico de lo que es el túnel, porque por el tipo de polietileno que tiene, que el, el tipo de túnel hace que la, el polietileno llegue bien hasta abajo y no entre el, el, el aire frío hacia el interior del, del lomo, y tiene mayor volumen que el, el túnel el tradicional. Todas estas consideraciones hacen que en un día con helada se logre una mejor temperatura. En una mañana anudada fría, dos días después, no hubo demasiadas diferencias de temperatura, porque también durante la noche no hubo tanta pérdida de temperatura. Lo que sí... Eh, tenemos que eh, seguir avanzando en el, eh, el conocimiento térmico de, de eh, estos túneles para poder llegar a hacer un buen manejo de ellos. En cuanto al rendimiento, eh, esto que era la, la, la evaluación agronómica, eh, tuvimos un rendimiento precoz en los túneles modulares mucho más altos ¿eh? que en el túnel tradicional. En el rendimiento total ya no. Y esto es lo que yo apuntaba recién, lo que observamos que las plantas fueron decayendo. ¿Por qué? Porque no se ventilaban tanto y, o sea, porque se ventilaban de la misma forma que los túneles tradicionales. Pero... El túnel modular necesita más ventilación porque sube demasiado la temperatura. Eso es, Pero eso lo fuimos notando, o sea, estas son las cosas que les voy diciendo. Estamos en un sistema de prueba y error y viendo y ajustando. No son de, eh, si bien seguimos algún esquema eh, estadístico, no es del todo preciso. En cuanto a los parámetros de calidad que fuimos midiendo, no hallamos eh, ninguna diferencia. ¿Mm? Y lo que nos enseñó el productor es cómo se tiene que abrir el túnel. Porque nosotros, les, les mostré al comienzo cómo nosotros pensábamos. Y ahora el productor nos enseñó a nosotros. Y es así como se abre. Bien, ven que el productor directamente no arrastra, ¿por qué? Porque él nos dijo, si yo arrastro, estoy dañando el polietileno porque lo voy acordoneando Y fíjense lo que hace, eh, perdón, perdón, perdón, vamos a volver a ver. Fíjense que él, después de arrastrar, acomoda el polietileno para que el polietileno no se dañe. O sea, primero la posición de trabajo es mucho más ergonómica, es casi, casi parado, ¿eh? y después el plástico no sufre. ¿eh? Muy distinto a lo que nosotros pensábamos. Acá nos enseñó el productor. Y bueno, y acá vamos a ver cómo cierra. Que nosotros cerrábamos de a dos. Él ¿eh? Ya. canchero, cierra, pone la traba y listo. Rapidísimo. Se gana mucho en velocidad y se gana mucho en lo que es el cuidado del plástico. Una de las cosas que no nos imaginábamos es que también facilita la cosecha. Fíjense que eh, los alambres, al ser alambre San Martín 1715, eh, al estar bien tensados, los usa como guía para empujar los cajones de cosecha. esto hace que no tenga que estar levantando los cajones cada vez que tiene que ir avanzando. Solamente lo hace cuando pasa de un módulo a otro módulo. Bueno, con el productor dijimos vamos a ir un poquito más allá, ya que nosotros habíamos visto que podíamos sacar Media sombra eh, ahí en los túneles, dijo: Yo quiero seguir durante el verano este cultivo. Bueno, eh, gracias a una de las firmas que me concedió las muestras, un poquito tarde, pero eh, tuvimos las muestras de eh, distintas media sombra, pudimos. Como estos son módulos de 10 metros, pudimos hacer un ensayo con estas medias sombras. Y fuimos evaluando sobre este cultivo tanto lo que es el, el rendimiento como la calidad. ¿eh? Porque el problema durante el verano es el quemado de la fruta y... Eh, el tamaño de la fruta, las enfermedades. Y entonces, bueno, toda una serie de cosas que hace que sea complicado y hay veces que el, los productores directamente abandonan el cultivo. En este caso, bueno, pudimos hacerlo. Eh, colocamos recién la media sombra el 16 de enero. Nos hubiese gustado empezar en diciembre o noviembre, pero bueno eh, las cosas se vieron que recién pudimos empezar en enero y la cosecha la evaluamos 10 días después empezamos hasta el 21 de febrero es un mes que hicimos cosecha como para eh, ver qué es lo que sucedía esto es un ensayo exploratorio en el cual también nos llevamos unas cuantas sorpresas lo Primero que habíamos discutido con el, el productor era cómo colocábamos las medias sombras y el productor decía yo quiero que el plástico, el polietileno, quede para así los días de lluvia yo corro todo y protejo de la lluvia el cultivo y después vuelvo a, a correr. Bueno, le dijimos no, pero no, bueno, el productor dijo y así lo hicimos. Después de la primera lluvia se dio cuenta que dentro de la media sombra, que la media sombra también le está protegiendo de la lluvia. ¿Por qué? Porque tiene una lluvia muy finita, que si llega a granizar, esta malla es antigranizo. O sea, que. Y que al colocarlo con grampas, esto, con grampas para media sombra. El, la media sombra quedaba medio acostada sobre el cultivo entonces no le era tan eficiente así que después de la primera lluvia directamente él ya transformó todo a túnel sacó todo el plástico lo hizo todo él directamente le dijo esto tiene que ser así ya le gustó así bueno que era lo que nosotros queríamos al comienzo pero lo dijo él así que bueno un gran avance Eh, en este caso, como teníamos tres surcos, hicimos tres bloques, cada uno, o sea, eran módulos de 10 metros, y dentro de esos módulos de 10 metros, este era el, el diseño experimental que tenía. Dentro de esos módulos seleccionamos una parcela de 10 plantas, señalada con una cinta amarilla, cuestión de identificarla bien en el momento de cosecha. De ahí empezamos a cosechar y a ver, y acá fue eh, la sorpresa, o sea, eh, teníamos eh, media sombra, 70% media sombra negra y 70% blanca, 55% negra y 35% blanca, y el testigo que era al aire libre. El rendimiento del testigo fue de 3.500... 3,5 kilos eh, por parcela, mientras que en el 70% blanco es eh, de más de 6 kilos. Eh, la otra cosa era la calidad, la calidad dada por el contenido de sólidos solubles, o sea el, los azúcares, y vemos que todo lo que era... Eh, con media sombra blanca, era superior a lo que es en, eh, con media sombra negra. De ahí que vemos que la media sombra blanca, me hubiese gustado tener un 55% de media sombra blanca, porque calculo que aquí debía haber un mejor comportamiento. Pero esto, vuelvo a insistir también, es un ensayo netamente exploratorio. No, no resiste un análisis estadístico serio, pero sí nos da lo que es una tendencia como para poder llegar a seguir avanzando en este tema. Este fue el comportamiento en, de, durante la semana. El cultivo venía bastante, digamos, baqueteado por, uh, eh, por lo que era eh, el calor y después cómo se empezó a recuperar en los distintos tratamientos en los distintos tratamientos de media sombra. No así, recién en el testigo, recién la última semana, hubo aumentar un poco eh, lo que era el, el rendimiento. Y bueno, ahora la pregunta de todo, ¿cuánto sale esto? Eh, esto está más o menos a precio de enero de este año, eh, todo lo que son los arcos fijos, móviles y demás, como para, un túnel, como para un túnel de 50 metros, eh, la parte de estructura serían 2.800 pesos y la parte de cubierta que va con los tensores, los broches, eh, el alambre, el polietileno y los eh, distintos cierres, 4.000 pesos. Bien, de los cuales neto de cobertura a cobertura de lo que es el polietileno son 2.125 pesos esto es a enero de este año ahora podemos hablar de otros números esto nos da un total de 6.900 pesos en un total en un, un eh, digamos, en un túnel de 50 metros lo que llevado a hectáreas sería eh, casi un millón de pesos eh, ustedes me dicen eh, pero esto eh, comparado con el túnel tradicional es mucho, sí, pero acá tenemos que aclarar, esto es una inversión es como si uno considerara un invernadero Comparémoslo con un invernadero y no con un eh, túnel que uno va y saca todos los años, porque acá todos los elementos eh, duran varios años, no son elementos que uno los tenga que reponer todos los años. Esto es un bien de capital, es una inversión, es otro concepto a lo que es el túnel que se está haciendo, que el eh, polietileno es cristal, o sea que es de un solo uso. En este caso se puede colocar, sacar y volver a colocar uno o dos años más. ¿Por qué? Porque solamente este polietileno va a estar cuatro meses en el campo, cinco meses en el campo. No va a estar durante los meses de mayor temperatura y durante los meses de temperatura podemos llegar a tener eh, media sombra, o sea, cambia totalmente el concepto, o sea, no estamos hablando del túnel tradicional, estamos hablando de una inversión. O sea, hemos cambiado bastante eh, los conceptos en cuanto a lo que es el túnel tradicional a este tipo de túnel. Bueno, todavía nos falta mucho por estudiar. Por eso eh, yo le había dicho a Mariel, quiero compartir eh, con todo el grupo de cultivos protegidos eh, que están a lo largo y ancho del país, eh, porque vamos desde, desde Yuto hasta Río Gallego, y acá eh, los túneles se... Mm, no han, no han eh, digamos, avanzado mucho justamente por el tema del de trabajo que involucra. Esto es un cambio de eh, mentalidad con respecto a, a lo que es un túnel y lo que nos falta todavía es ir probando, o sea, eh, este año mandamos a eh, inyectar unas 2.000 abrazaderas más, como para poder llegar a tener algo que ya fueron rediseñadas, ya tiene el agujerito para poner el tornillito, ya eh, el espacio entre lo que es la arandela y la abrazadera también eh, fue modificado, la forma, o sea, pequeños y pequeños detalles que se fueron viendo como para poder hacer el mayor ajuste y que tenga el rendimiento mecánico dentro del campo lo mejor posible. Eh, ya, tenemos que rediseñar esas, esa abrazadera. Ya se hizo, se avanzó algo. No sabemos el año que viene. O sea, no existe en este momento, eh, en forma comercial, ya que todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo con eh, moldes que son eh, digamos de tipo económico para hacer una inyección rápida como para hacer las pruebas sale bastante caro pero al menos podemos llegar a tener eso, el día que esto eh, esté el diseño final y se haga el molde ya va a ser un molde industrial ya la abrazadera va a poder llegar a ser, salir el precio que debe salir y que figuraba ahí, que se llegan dos, tres, cuatro pesos. Eh, después otra de las cosas que queremos eh, analizar es la distancia óptima entre arcos. Al principio nosotros empezamos con un metro entre un arco y otro y vimos que eso era excesivo, y bueno, terminamos más o menos en dos metros, pero eh, queremos ver en distintas situaciones de viento, cuál sería la eh, distancia apropiada según lo que es la velocidad del viento. Después, la longitud de cada módulo. Nosotros empezamos con 10 metros, pero eh, el productor nos dijo, se puede llegar a hacer un poquito más. Así, bueno, eh, hicimos una prueba con 20 metros y parecería que sería mejor y lo que decíamos es hacer hasta 25, a ver si podemos llegar a 25 metros con eh, los tensores de cada lado y abriendo hacia los dos lados, cuestión de que todo el centro esté, los 50 metros estén eh, digamos libres y todo el plástico cuando uno lo corre quede en las dos puntas, ese sería el ideal que es lo que estamos viendo y lo que, bueno, debido a la pandemia no lo estamos pudiendo hacer en este momento. Pero son las ideas que estamos viendo eh, a seguir a futuro. Eh, la sujeción en los extremos, o sea, donde va enganchado el plástico, eh, si no está muy bien agarrado, nosotros lo fijábamos con unas medias cañas, eh, y eh, se sueltan, entonces bueno, eso todavía eh, estamos analizando y viendo cómo hacerlo. Después la vida útil de las abrazaderas, eh, en esto ya hemos hablado, la veo ahí a Cristina Inocenti, eh, la colega del INTI que... Eh, este, con la que estuvimos charlando como para hacer un seguimiento de lo que es la vida útil eh, en el campo, o sea, después de una, dos, tres, cuatro campañas, a ver la degradación que están teniendo esos plásticos, para decir, bueno, esto dura tantos años. Después, la evaluación agronómica de distintos cultivos, bueno, ver, volver a hacer eh, este tipo de ensayos, con el mayor eh, rigor eh, científico posible, sobre todo lo que es eh, la media sombra, eh, y si tenemos la posibilidad de incorporar el 55% de media sombra blanca, mmm, me parece que sería eh, ideal. Eh, analizar otros cultivos, como por ejemplo ver zapallito, eh, aparte de lechuga, bueno y lo que pueda llegar a... A, a ver el producto Y el análisis económico final. ¿eh? Nosotros eh, le tiene que ser rentable al productor. Pensamos con estos números que si se lo considera como inversión, sí es rentable. Ahora, si se lo considera como gasto anual, no. Eh, pero hay que ver todo el resto de beneficios eh, eh, el beneficio de no tener que agacharse para abrir y cerrar, eh, el, el beneficio de poder eh, facilitarle la cosecha al arrastrar los cajones, o sea, hay cuestiones que eh, mm, evaluarlas económicamente es eh, medio que eh, difícil pero que eh, al final, en la toma de decisión, pueden llegar a resultar significativas. Bueno, esta fue la exposición, queda mucho trabajo por hacer. Nosotros estamos, todo el equipo, eh, estamos muy entusiasmados con esto, eh, porque pensamos que es una herramienta muy útil que le puede facilitar mucho el trabajo al productor. Nos queda mucho trabajo por hacer para eh, decir, bueno, no, esto es así, y bueno, el modelo es este, eh, pero todavía tenemos nosotros muchas dudas. Eh, este es un proyecto de investigación a largo plazo. y eh, va mi agradecimiento, ahí lo veo a Alberto, eh, y en el nombre de Alberto, a todo el capa que me apoyó para poder llegar a ser... Llegar hasta acá y, bueno, seguiremos.